Pasamos ahora a, a la parte oficial de la, de la, de la presentación, eh, con Carmen de, de la vorágine. Sí, y... Buenas tardes y bienvenidas. Me encanta ver esta vorágine llena hoy en el día de... que celebramos el aniversario de haber llegado aquí. Entonces, bueno, felicidades. Ya nos hemos felicitado a nosotros mismas y muchas gracias y muchas felicidades por ser parte de, de esta red también. Eh, pues nada, encantadas de acoger un libro del desvelo, además de los que vienen con ensayos previos incluso, en, con una puesta en escena en la que por supuesto quieren agradarnos, y eh, con un tema que, bueno, que, que en los tiempos que vivimos de frustraciones varias por no alcanzar el éxito, el abordar la cuestión del fracaso desde una perspectiva tan bueno, positiva por lo que he podido leer o tan... Ciertamente la flexibilidad que puede dar a, a nuestras vidas ante pues el acomodamiento general que podemos tener también en, en, en caso de éxito, pues, nos satisface también pensar que hay alternativas ¿no? a ese discurso predominante de que hay que triunfar. Y agradecemos mucho que, que estéis aquí Ana, Adelina y Rafael. Jesús. por Jesús en la mesa eh, y, y nada, felices de, de poder acogeros eh, yo hago lo de siempre, los anuncios de, de aquí del espacio esta semana tenemos dos actividades más de hecho el jueves tenemos una que se llama La constelación de los comunes la presentación de un libro en el que se cuentan ha habido un recorrido eh, contando experiencias de diferentes colectivos en las que de hecho hablan de sus éxitos y de sus fracasos, y es una herramienta que se ha construido para aprender también, de hecho, de los fracasos de los demás. Porque en nuestro caso en concreto, en nuestro vídeo, está cargadito de ellos, pero sirven como experiencia también de aprendizaje. Por pues si os animáis a venir, va a estar muy interesante el, el poder contar ese recorrido y esa herramienta para lo que puede servir también para otros colectivos. Y el viernes, otro libro que se llama Al menos tienes trabajo, ¿no? que es otro de los discursos predominantes de nuestra época, entonces, es la presentación de un libro que va a hacer una chica con, pues con la máxima esa también de al menos tienes trabajo, confórmate y quédate con ella. Entonces, bueno, pues esta es una semana para romper un montón de, de muros. Tenéis ahí la programación del resto del mes, por supuesto vamos adelantando ya que el día 21 tenemos Caldito y Bermú que viene Belcebú, y estáis todísimas invitadas ese día a degustar Caldo y bermú aquí, y... y que tenéis el libro también ahí a la entrada para cuando esto termine y que disfrutéis de, de la actividad y entiendo que luego podemos conversar un poquito con la gente si se quedan con alguna duda, ¿verdad? Sí. sí. bien. Pues adelante. Bueno, y, y ahora, ahora eh, eh, Violaya, eh, representación de la Guadalajara del Riojano, que es, son los coeditores, junto con el desvelo, de toda esta colección y de este libro también. Violaya, todos, todos sí, tuyos. pues nada, eh, poco más que como en otras ocasiones, eh, agradecer al desvelo, a Javier, a Rafa y a todo el equipo de gente que... Y a Jesús. Está... Y a Jesús, por supuesto, <risa> eh, que nos den la, la oportunidad de seguir colaborando en, en el engrandecimiento de esta, de esta colección tan, tan inesperada y, y, y bueno que tanto nos aporta y nos ayuda ¿no? a reflexionar sobre temas eh, muy cotidianos. Eh, Carlos no puede estar hoy aquí pasa mucho tiempo en Madrid pero bueno, en su nombre pues, pues darles este agradecimiento y en representación del Riojano me alegra mucho ver tanta gente hoy aquí de verdad que es un placer y, y me alegro también hoy de verte Alberto que veo que has colaborado su no, poco la... eh, Alberto bueno, Jesús Alberto <risa> en la ilustración de, de para o sea ilustrando el, el, el libro me alegra mucho eh, también reencontrarte aquí enhorabuena también a los tres autores y, y nada más, muchas gracias y ahora seguro que nos cuentan mucho interesante sobre ello <risa> gracias, buenas gracias, tardes y, y más en nombre de la editorial del desvelo, de, de editora de, del libro bueno, buenas tardes, agradezco en nombre de Javier, Fernández Rubio, no ha podido estar aquí. Él tiene un compromiso en Valladolid, un compromiso que esperemos que sea bastante duradero y no ha podido acudir a la cita. Entonces, en representación de él, bueno, pues yo, lo estoy yo, me llamo Inmaculada Blanco, soy la no otra que parte empieza de bien. Reloj, la familia. Yo pensé que era, bien, era de y menos conocida. Y quiero agradecer sobre todo bueno, pues, eh, a ellas dos, tanto a Carmen por, por el espacio de la Vorágine, felicitarla por, por el aniversario y, y por dejarnos siempre un espacio tan agradable pues, para poder presentarnos <coughs> los libros. La verdad es que somos ya como de la familia, parece que estamos, nos, estamos unidos ya, eh, las presentaciones del desvelo no serían nada sin, sin este espacio. Agradecer también a Olaya, que viene en nombre de Riojano, pues su contribución a que esta colección, que para nosotros es tan importante, eh, bueno pues pueda seguir siendo productiva y pueda seguir siendo disfrutada por todos nosotros. Y bueno pues decir que para nosotros es un, es un placer, porque con, con esta colección que aparte que... Ya lleva ocho libros, lo cual no es un fracaso en absoluto, nos parece un éxito en sí misma. Y luego, bueno, pues agradecer sobre todo también a Rafael Manrique, porque es el, el que realmente el que edita esta colección de textos insólitos. Y a las autoras y por supuesto también voy a agradecer a Jesús Alberto porque si no igual aunque no nos conocemos personalmente pero sí que te agradezco tu presencia. Lo mismo que a Ana, Ana María Río y a Adelina Calvo que, que, han, que han hecho junto con Rafael este Manrique, este octavo libro. Fracasar cuestión de minutos. Así que nada, adelante con la presentación y muchas gracias. O sea, Permitidme eh, que presente a, a Jesús Alberto. Eh, yo conozco a Jesús hace ya unos cuantos años, cuando estábamos Como paciente, en el aula. paciente no. ¿Eh? no. Como paciente no. Pero lo merecerías, pero no sé si tienes algún remedio tú. Y le conozco de, trabajando en el, aula de, en el aula de letras de la Universidad de Cantabria. ¿no? Y entonces cuando estábamos, eh, Jesús es, eh, es pintor, eh, es un agitador cultural, es comisario de... de de exposiciones y de eventos eh, tanto en Santander como en, en Torre la vega eh, y ya serían razones suficientes para que lo hubiéramos invitado pero la razón de que le hemos invitado no eran esas tan nobles sino otras que te dije y por si no las dice las voy, se las voy a decir a todos ustedes y es que cuando pensamos ¿quién puede presentar un libro sobre el fracaso? tiene que ser alguien que sea eh, culto vale, primera característica segunda característica que sea divertido eso ya iba acotando un poco el espacio. Y tercera característica, que tenga un poco un toque macarra. Y entonces ya con esas tres cosas juntos, solo cabía uno, Jesús. ¿no? Y por eso le, le pedimos que, que nos lo presentara y amablemente accedió. Y, y ahora somos todos tuyos, Jesús. Pues nada, pues muy bien. Eh, No sé si se oye bien. y eh, Desde luego, gracias por haber contado conmigo. Cuando me lo propusisteis con esos tres argumentos, no me, pude, no me pude reprimir el aceptarlo, me pareció magnífico. Además, tengo por costumbre sentirme eso, muy fracasado. Llevo más de ciento y pico exposiciones comisariando, y muchas exposiciones también como pintor y como fotógrafo. Y nunca me han llamado a nada, a nada absolutamente, de la cantidad de, de, de, de congresos y reuniones de agentes culturales que hay en Cantabria y en Santander, que siempre van los mismos y aburren hasta las piedras, y siempre dicen los mismos, están para, para reunirse y volver a consolidar lo que está consolidado desde hace mucho tiempo. Siempre están los mismos, salen de un lugar para ponerse en otro, pero siempre, y todo es inamovible, nada cambia, nada, absolutamente. Nunca me han llamado a nada, incluso para presentar libros, Sí, sí presenté un libro este verano en la Feria del Libro, de un autor Nobel, o Nobel, y bueno, mejor Nobel, porque si fuera Nobel, pues igual cabe la posibilidad de que le hubieran dado el premio, pero no, era una distopía cacharrera, y en la Feria del Libro estaba llena pero en el público solo estaban cuatro personas que eran los familiares de él y yo presentándolo. Entonces toda la gente deambulaba por allí y de vez en cuando yo decía la palabra sexo muy alto para llamar la atención y la gente se, bueno, y con esa triqueñola empezó a venir gente, aunque era una distopía social que no tenía nada que ver con las distopías sexuales. No sé si se puede decir palabra, es, es aceptable la, el término distopía sexual. Pues tendría que pensar en ello, pero luego te respondo. Bueno, lo cierto es que, que bueno, eh, estoy muy bien representado y me, ag me agradezco que me hayáis llamado. Incluso empezamos bien, hoy ha salido en la prensa el anuncio de la presentación del libro y como es lógico me han obviado, lo cual empieza bien el paro fracasando, ¿no? cosa que me parece bien. Eh, me pasó a Rafa, que es un gran amigo mío y al que le admiro y respeto desde hace mucho tiempo y a ellas han sido un conocimiento muy posterior y también me parecen unas personas interesantísimas de las que puedo aprender muchísimo y espero aprender mucho con vosotras eh, me pasó un pdf en el que en la primera página ponía fracasar con, un, con una rata de una A. Ah, sí, sí, y me sí. pareció genial. Eh, eh, Empezaba bien. Eh, sí, sí, con, con, sí. La palabra fracasar faltando la A, sí, la A. Es que no había llegado el libro. No, no, pero me pareció fantástico. Digo, Ojo, esta gente, qué imaginativos son. Y luego he comprobado el libro que no, que el libro está correctamente. Sí. Que el libro es una preciosidad. Eh, es, tiene una enjundia personal un tacto especial, además la ilustración de Harold Lloyd colgado del reloj, de, siempre las referencias cinematográficas que prevalecen en el libro y lo único que yo me, me, siempre eh, digo lo mismo, al, al poderoso La Fuente también se lo digo eh, eh, ¿por qué no hacen los libros con letra más grande? la inmensa mayoría necesitamos gafas y entonces es un libro precioso pero la letra yo creo que es un poco pequeña para mí, ¿no? Eh, y yo creo que sería conveniente ampliarla, no un Tamaño desmesurado, pero bueno, es, es, sería necesario, me parece interesante. Eh, yo, yo he tomado una nota de que todo el libro, el, el libro eh, es una amarga disquisición, un, un, eh, llena de ironía, eh, con un enorme escepticismo. Yo la, la, la, la, he encontrado una pequeña referencia a la gran belleza, a la gran belleza de la película, esta, este hombre diletante que va eh, platicando consigo mismo y que, bueno, es un escéptico. Y en realidad el libro habla de un enorme escepticismo. Pero hay eh, eh, una grandísima alegría y hay una eh, gran ironía dentro de él que hace que ese distanciamiento que pueda terminar en amargura se convierta precisamente en una, en, en algo, en una complicidad. El lector, cuando acaba el libro... Es un absoluto fan de, de estos escritores. Me parece un libro precioso, realmente precioso. Está contado en primera persona femenino, cosa que también me, me ha parecido magnífico, porque escuchar una voz desde lo femenino con esta especie de disgresión sobre la amargura y el escepticismo y, y poner en solfa y en crítica tantísimos eh, tópicos que aparentemente la vida nos pone, eh, pues me pareció un, un argumento muy atractivo. Y al leer el libro yo, yo vi que, que, que, que las referencias cinematográficas son abundantísimas. Películas como Memento, Pequeña Miss Sunshine, Náufragos, El Idiota, La Guerra de las Galaxias, Deseando Amor, Deseando Amar, Deseo, Peligro, Casablanca Sueños de un Seductor, Living in Las Vegas, La Gata sobre el Tejado de Zinc, Hacia Rutas Salvajes, El Sol del Membrillo, Las Vírgenes Suicidas, La Gran Belleza, El Resplandor, Los Otros, Cinema Paraíso, El Pequeño Salvaje, 1984, Mi Hermosa y muchas más. Constantes referencias cinematográficas. Muy bien traídas. Porque a continuación va apareciendo esas gútulas. esas. esas lágrimas. llenas de belleza que el texto tiene. Y yo he tomado unas cuantas notas aquí. Eh, unas cuantas notas que me gustaría resaltar, ¿no? Eh, de, de cosas que he estado leyendo y subrayando. Pues por ejemplo, en uno de los en una de los momentos, pues eh, se ha, hay una referencia al infierno, a esa frase tan, tan clásica de Jean-Paul Sartre de El infierno son los otros, eh, que lo, lo, lo, los, los playó en, la primer, en una obra dramática que se llamaba Puerta Cerrada en 1944. El texto dice otro infierno lo representa la película de Alejandro Amenabar. Pero aquí hay implícito ese término de ese concepto filosófico de Jean-Paul Sartre de que el infierno siempre son los otros. Me pareció eh, una, una referencia muy interesante. También otra en otro. en otro apartado que habla de Emil Ciorán y. bueno, que cuando propone, aunque no cumple, que sería necesario admitir el sinsentido de la realidad. Eh, o vivir es especializarse en el error. Eh, en un libro de Fernando Castro Flores, el crítico de arte este <coughs> tan polémico, que en el libro que se llama Estéticas de la Crueldad, cita una referencia a Andy Warhol que me hizo muchísima gracia, y que dice eh, que Andy Warhol se, se preguntaba ¿Qué es la vida? Te pones enfermo y te mueres. Eso es lo único que puede, eso es lo único que pasa. Y lo único que puedes hacer es estar lo más ocupado posible. Eh, esa, esa referencia a tan, tan drástica, tan, tan tan draconiana de decir qué es la vida, pues eso, que te pones enfermo y te mueres, pues bueno, pues hay que estar lo más ocupado posible. Entroniza perfectamente con el, los mensajes sucesivos que va dando el libro y que a mí me parece muy interesante. ¿no? Eh, además hay una, una anécdota... Eh, que yo quiero que tiene referencia a lo que hemos visto aquí, de, de Esperando a Godot, ¿no? Dice, no hay Godot alguno, será que no hay que esperar, sino transitar sin habitar. Eso me parece una frase realmente contundente. Transitar sin habitar. Únicamente deambular sin rumbo, sin esperanza, pero con pasión. Eso es lo más importante. La idea de, de la pasión no entendidas eh, como como habitualmente se, se entiende en, el, en lo pornográfico de Internet y de la política, sino la pasión como como deseo. Bueno, ya que hemos tocado fondo y que estamos aquí, bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible o lo, o lo peor posible, pero con una cierta densidad de emoción. Eh, eh, también hay otra referencia que dice, el arte tiene la capacidad de seguir avanzando en medio de la incertidumbre. Me parece también otra, otra genial eh, ge y acertadísima eh, término, porque efectivamente siempre se proclama eh, y siempre estamos eh, observando la primera pregunta, ¿qué es el arte? El arte no es nada más que eso, eh, andar en medio de la incertidumbre, el miedo del pintor ante el lienzo en blanco, del escritor ante la página en blanco, del músico ante la partitura en blanco de todos ante lo blanco, esa la incertidumbre es ese territorio de ambigüedad, ese territorio grisáceo que nos interesa muchísimo, porque es ahí donde podemos encontrar, encontrarnos todos los seres humanos con nuestros propios dolores y nuestras propias carencias y nuestras propias cadencias. Quienes no encuentran la incertidumbre son los triunfalistas. Ahí no hay incertidumbre. Son capaces de arruinar, son capaces de explotar y crear guerras. Pero la incertidumbre pertenece a aquellos de los que, que, que, que nos consideramos como Buda. ¿no? Eh, quisiera también hacer alguna otra referencia que he encontrado por aquí y... A Zygmunt Bauman, en, habla de tiempos líquidos pasa de pasa como de pasada, ¿no? Eh, eh, eso es vivir también en tiempos de incertidumbre. Es un término que hasta incluso se ha aceptado por, por la política, que es uno de los más siniestros ejercicios conjunto con los verdugos. Incluso, perdón por los verdugos, porque al fin y al cabo los verdugos tienen la piedad de cumplir una, una profesión con todo el rigor que merece. Pero el, la idea de la incertidumbre y los tiempos líquidos me parece también muy acertada. Y hay una imagen retórica un poquito más arriba que me pareció magnífica. Un revisor deambula por el vagón pidiendo el billete de cada pasajero mientras trata de mantener el equilibrio. Me imagino siendo ese revisor en mi propia mente, pidiendo justificante a cada recuerdo invitado y asaltante. Siempre está ese término, ese es el, el enemigo propio nuestro, que somos nuestros propios revisores constantemente pidiéndonos el billete. Y a veces no hay simplemente porque somos un viajero clandestino que de repente hemos entrado sin billete. Eso es lo que tenemos que aceptar, ¿no? Y me parece interesante esa referencia que te, aquí te, tenéis. Hay también imágenes de un lirismo desenfrenado. Un graznido de gaviota voltea mi mirada hacia el cielo. Copa... Perdón, Un gran nido de gaviota voltea mi mirada hacia el cielo copado de nubes, de esa sin forma definida, como una sombra que envuelve y atrapa cada poro terrestre, incluyendo mis pupilas que no logran despegarse de esa manta gris. ¡Ah! Esto es que, es que es casi Manderley, esto es una, algo, algo que me pareció las, eh, eh, las hermanas Bronte algo, algo, algo extraordinario muy bien escrito, precioso y además eh, lleno de pasión por la escritura, de gustar la palabra porque la palabra existe la palabra eh, el, la palabra escrita es muy reciente no tiene más allá de 8 o 9 mil años o si me apuran 6 mil años 5 mil años primero era la imagen, el dibujo Existían los petroglifos, pero la palabra escrita uno la, de, la degusta, la comprende. Y me pareció también un, un enorme hallazgo, me pareció muy interesante. Y luego el, el título de la, de la obra eh, proviene de, de Luis Carlos eh, Bermeo Gamboa, que señala eh, señala en su, su novela, perder es cuestión de método, eh, la de veces que incluso hay que luchar por no ser exitoso. Me pareció genial eso. Eh, muchas veces, las veces te propones hacerlo mal y resulta que como la, la vida es un sinsentido absoluto o, o tiene un sentido en el que no somos capaces sino de, de, de atisbar algo, pues efectivamente las cosas salen bien a pesar nuestro. También me pareció muy, muy divertido ese, ese. Y luego al final... Hay una obra que, que parodia a Woody Allen, en el film de Sueños de un seductor, eh, una obra interesantísima, una horita que me, me, parece, me parece que es representable en Navidad, precisamente. ¿Eh? ¿Se va a hacer representar aquí? <risa> me anticipo, no lo sabía, eh, no estaba preparado. Y bueno, que quiero deciros eso, que es un libro precioso, es un libro para regalar en estas eh, Navidades porque eh, aquellas personas que sean depresivas o poco entusiastas o, o gente que, que, bueno, que, que tenga en el éxito como un, un paradigma de, de la distancia, esto es precisamente le que das fuerza para resistir. Uno lo lee al final y dice, bueno, pues tan mal no me siento, tan mal no está. Eh, no ha tocado el libro dos cosas quizás de, de, de pasada. Quizás el fracaso con, la salud como fracaso, que eso me parece me parece interesante destacarlo y otro tampoco que no lo ha tratado el, la disfunción eréctil como fracaso, que tampoco lo habéis tratado y que me parece un tema que realmente es importante. O sea, para la segunda parte. Para la segunda parte. Conte, no contar conmigo no, porque quiera fardar de, de nada, pero vamos, me parece... No lo vas a presentar eso. No, no, no, yo me niego a presentar. Lo que sí es importante es que es un libro magnífico, muy bien escrito, muy divertido y además lleno de, de una densidad emocional fascinante. Yo me he enamorado de estos tres personajes y Personaje, no, perdón, de estos tres escritores, porque lo han hecho muy bien y porque me he encontrado muy a gusto leyéndolo. Muchas de las cosas eh, me he sentido muy cercano, tan cercano que, que bueno, lo mejor que se puede decir del libro es que, que parece que lo ha escrito, que está escrito para uno mismo, para cada uno de nosotros que compremos y que leamos el libro. Así que os agradezco que me hayáis invitado. ¿eh? lo que decía Jesús de la disfunción eréctil para el próximo volumen eh, se, se publicó en, la, en, en Pai 2 una, una colección muy divertida, bueno, muy, muy interesante sobre los pecados capitales entonces cuando le tocó al que iba a hacer la, el de la lujuria, se lo dieron a un catedrático de, de Oxford de 82 años ¿no? entonces empezó la conferencia diciendo vengo a hablarles a ustedes de la lujuria no sé si recordaré lo que era eso, <risa> ¿Te de eso de ti? De cuando... eh, bueno, sigamos ¿Sí? ¿Eh? <tose> Uy, pero mira este sitio La vorágine, cultura crítica Uy, qué original Me viene de perlas para resguardarme de la lluvia un rato ¿Ven? ¿Ven Sanderson en una librería? <risa> es lo último que me hubiera imaginado ¿Ya te han echado de Las Vegas? Bueno, por lo que veo, sigues vivo Pero si es la, la auténtica La única, la irrepetible Florence Foster Jenkins Ay, quédate conmigo un rato. Te invito a una copa o prefieres un té. Aunque si pides un té en este país quizás estás arriesgando un poco. Creo que no es costumbre. Eres incorregible, Ven, Mira que venir a una librería a beber... Ah, la, la, la mala fama. En el fondo soy un intelectual. Ay, querido. Eso seguro que se lo dices a todas. Por cierto, ¿has echado un vistazo por la librería? ¿Has visto algo interesante? Por favor, dime que no has venido a buscar tu biografía. Ahora que sabes que la han traducido a varios idiomas, aunque no la veo por aquí. Anda, mira qué título. Fracasar, cuestión de método. Hay que ver en qué pierde el tiempo la gente. A ver. Bueno, hablan de unas etapas, de unos pasos, como un meticuloso y diseccionado procedimiento o algo parecido. Vamos, como alcohólicos anónimos, ¿qué vulgaridad? Que, que, que, que el fracaso es una cuestión de método, pero, pero, pero qué bobada es, ¿no ves esa? Eh, fracasar es, es ir eh, a un extremo sin dudar y sin volver atrás. No hay prisioneros, no hay heridos. Tú siempre tan lacónico, ven Eres un hombre de blanco o de negro, pero la vida, cariño, tiene muchos tonos de gris. ¿Te has parado a pensar quién decide qué es el fracaso? Mírate a ti, por ejemplo. Y otra pregunta. ¿Eso viene de dentro o te sucede desde fuera? Fíjate que me están entrando ganas de leer el libro, no sé, por ver lo que se esconde detrás del título. No lo hagas. Que no lo leas, quiero decir. No va a responder a nada de lo que te preguntas y... Yo lo cogí para tomarme un café y mira, he perdido media hora con este libro. Total, un fracaso. Lo peor que he hecho o la peor decisión que he tomado desde, bueno, desde que grabé las cintas a mi ex. Eso sí que fue un fracaso. Pero en fin, me ha dejado con más dudas de las que tenía. Así que, no sé, pero yo no lo leería. Perdona, bonita, ¿y tú quién eres? ¿Y por qué nos tuteas? ¿Nos conocemos de algo? Ay, hey, Florencia, no seas así. Eh, creo que la chica quiere un autógrafo y no sabe cómo pedirlo. ¿Espantas a la gente con tanto protocolo y tanto remilgo? No, no, no nos conocemos. Quiero decir, yo a vosotros sí, o sea, a ustedes, claro. Quien no los conoce? Eh, pero yo vengo del cine independiente, así que no creo que hayan oído hablar nunca de mí. ¿Independiente? ¿Independiente de qué? Pues eso sí que tiene gracia. ¿Y de dónde te has escapado? ¿Y cómo te llamas? Pues, como vosotros, me he escapado de mi propia película. Cosas que nunca te dije. Me llamo Anne. Y de lo de independiente mejor no hablamos. Tiene cuajo que sea el personaje más dependiente de los tres. Con una directora feminista y estando fuera del circuito comercial. Uh, di disculpa, será mejor que oyamos por partes. Dices que te llamas Anne. ¿An qué? Anne, nada más. Anne. A secas. La Coiset no me puso ni apellido. ¿La Coiset? Isabel Coiset, la directora española Ah, ya me acuerdo Tú eres la colgada esa que quiere suicidarse Porque la ha dejado su novio Y recorre la ciudad en busca de helado de chocolate Cariño, lo del helado lo entiendo Lo de tu novio no Eres demasiado joven Bueno, el caso es que me escapé de la película Porque estaba harta Encerrada en un bucle de búsquedas eternas Como si siempre necesitase complementos O estuviese incompleta Al final llegué a esta librería deambulando deambulando en busca de helado eh, y a falta de helado me pedí un café y cogí este hilo pensé que, bueno, como estaban novedades tendría la solución método, eso es lo que necesito pero no ha sido más que otra decepción en mi vida otro fracaso bueno, bueno, no, no, no, no es tan malo fracasar estrepitosamente para mí es una especie de sendero luminoso porque yo creo que solo en el fracaso, en la derrota, hay deseo y pasión. Cuando ya no queda miedo, cuando ya no hay planes, excepto los importantes de verdad, es lo mejor. ¿Y tú crees que este libro no, no será mejor un whisky? Yo lo sé casi todo sobre el éxito y el fracaso. Es más, pienso que solo los bobos viven su vida como un éxito. Pensar que lo tienes todo, que has logrado tus objetivos, que tienes control sobre la realidad, es de ilusos, bueno, y de avaros. Y además, creer eso te cierra muchas posibilidades. Cuando todo está lleno, colmado, no queda sitio para nada nuevo. Por eso, yo siempre pongo la ensalada de patata en una bañera. Por mucha que ponga, siempre queda sitio para algo más. Sí, sí, así es. Y además dicen que es precisamente el fracaso lo que me mantiene actuando en el escenario una y otra vez. Y de eso hago virtud. Es evidente que este libro lo tendría que haber escrito yo. Visto así, cuando vuelva he de replantearme toda esta historia que tengo con las dependencias. A los hombres, al helado, a un proyecto sin sentido. Tal vez no sea tan mala idea renunciar a la vida socialmente aceptada, fácil, de persecución del éxito como única opción. De hecho, cuando sentí esa felicidad, felicidad tan encorsetada, hice la maleta y me marché, abanderando mis fracasos. Es que la coiset me agota. Es que, es que yo, yo creo que hay que fracasar para que la única tarea que te quede activa sea la de cuidar a aquellos a los que amas. Lo demás no importa. Ay, Ben, eres un poeta. ¿Crees que podríamos llevar nuestra historia a una ópera? Lo hablaré con mi ayudante, aunque bien pensado. ¿Existiría la ópera si los grandes fracasos en la humanidad, en el amor, en las ideas, en nuestro cuerpo... En el amor sobre todo. Bueno, ¿y en el dinero? Ay, niña, de dinero no hablamos, ¿eh? que es una ordinariez. Tengo una idea. Os regalo el libro este del fracaso, que me ha parecido muy original, y así tendremos un recuerdo de este encuentro. Mira, el desvelo ediciones, textos insólitos. No digáis que no suena petulante y atractivo. ¿A quién se le habrá ocurrido? Bueno... Voy a preguntarle a la librera, creo que he oído que alguien se dirigía a ella... ¿Cómo era? Ah, sí, Carmen. ¡Ay, qué bonito! Es un nombre tan español. La verdad es que es un regalo precioso. Creo que a mí me vendrá bien. Bueno, me refiero al gesto. El libro ya veremos. Tal vez deba insistir y darle una segunda oportunidad. Como a la vida, porque hubo un tiempo... ...en el que vivía convencida de que existía un final feliz. Luego supe que no era así... ...y fue cuando no pude evitar buscar algún manual para encontrar ese desenlace. Coiset no me dejaba opciones. No, no, no divaguéis, el, el, el fracaso es inevitable. Pero el sufrimiento es el que tú decidas tener. La esperanza es una droga. El, el, el whisky también. Pero sienta mejor. Eso sí lo sé. Aunque eso de la esperanza, la fe, es muy injusto y peligroso. Unos la tienen y otros no. El truco está en llamarlo de otra manera. Pues yo creo que en todo esto hay que entrenarse. En, en tomar unas drogas, en no sufrir, en decidir, aunque no hay garantías de nada. Intentarlo o morir. Miradme a mí. Todos los días trabajo muchas horas para mantener vivo el arte del fracaso. Cantar, amar, hacer amigos en la más alta sociedad... Un verdadero simulacro, agotador y placentero al mismo tiempo. Si fracasar supone todo eso, yo fracaso hasta en fracasar. Mi mayor proeza fue una primera cita en una lavandería y me pareció extenuante. Esa presión por decidir sobre tópicos de conversación, Pensar estrategias para caer bien o no tan bien... Lo siento, pero empiezo a arrepentirme de haberos interrumpido. Pásanos el libro, Florence. Mirad, eh, Hablan de todo. Naufragios, exilios, poemas, brumas... Lo que quieras, pero hazlo. No tanto bla bla bla... Sal de ese círculo infernal... Eh, haz algo incondicional, regala el triunfo a quien lo quiera, Uf, eh, leeré el libro. Y si no me gusta, lo tiraré a esa maravillosa bahía que he visto al venir. Cariño, eres el único que haría algo incondicional en este mundo de capitalismo salvaje. Por eso te quiero. Me encanta esa estética del fracaso con la que dejas entrar al azar. Mírame a mí. Después del accidente en aquel taxi, decidí enviar una caja de puros al taxista, en lugar de ponerle una demanda. El golpe mejoró mi habilidad para cantar. Y así pude seguir actuando, emocionándome, fracasando. Yo, yo, yo estoy al margen de lo que seas, de lo que tengas o de lo que hagas. Yo te adoro, Florence. Pero voy a pasear por esta ciudad. Algo, algo encontraré. Gracias por el libro. Y de paso voy a ver si Carmen se viene conmigo. Buen plan. Igual me uno. Gracias, Florence. Ahí sois adorables. ¡Uy! ¿Pero qué hora es? Si se me ha hecho tardísimo, yo tengo ensayo. Bueno, os dejo, ¿eh? No os vayáis muy tarde a la cama. Adiós. Adiós, Florence. Adiós, Florence. Y no dejes de cantar. Eso nunca, querida. Este era el texto. esto solo es un fragmento de la obra teatral del libro Era... hay más en esto ahora viene la parte eh, esta siniestra de las preguntas y las respuestas eh, como desconfiamos doblemente tanto de las preguntas que puede hacer el público como de las respuestas que podemos dar nosotros lo que hemos hecho es hacer una pequeña trampa nos traemos las preguntas preparadas eh, traemos preparados quién nos las va a hacer y traemos preparadas las respuestas así que no dejamos nada al azar y todos los inconvenientes y bobadas serán de nuestra absoluta responsabilidad y no del la, la amado público así que hemos preparado cinco preguntas y tenemos distribuidos a amigos estratégicamente por la sala para que nos las hagan así que yo creo que ya sabe el primero la primera que no recuerdo quién va a hacernos la primera ¡ah! por ahí, por ahí, por ahí un poco de qué va el libro cómo ha surgido y por qué escribir sobre el este caso Bueno, pues la verdad es que queríamos hacer una presentación un poco atípica por eso no hemos empezado con la palabra hemos empezado con imágenes y nos negamos a hablar del libro porque creemos que hay otras maneras de hablar sobre él que no es tan, tan directamente eh, la verdad es que no sé si la idea del libro, pero sí un poco la inquietud por intentar saber o indagar un poquito más sobre la idea del fracaso, nace hace unos cuantos años, justamente después, después de ver una obra de teatro de Mallorca, que justamente esta semana ponen otra en el Palacio de Festivales, la obra se titula Reykjavik. Y seguro que se acuerdan que es una obra de teatro que más o menos nos sitúa en el año 72, en esa última partida de ajedrez eh, tan simbólica entre un jugador ruso y un jugador norteamericano. En ese mundial de ajedrez, eh, pues muy famoso, saben que eh, gana el, el jugador norteamericano en plena Guerra Fría justamente porque eh, Spassi, que era el, el jugador ruso, abandona la partida a través de una llamada de teléfono. Lo que ocurre también es que tanto para el ganador como para el vencedor eso es el inicio de una gran vida de fracaso que sería luego conocida. ¿no? Eh, de ahí surge un ciclo de cine eh, a partir del cual pues organizamos el visionado de algunas películas que para nosotros tienen que ver con el fracaso, de ahí surgen unas críticas cinematográficas que se publican en el diario Montañés, y como el tema seguía dando vueltas en nuestra cabeza, pues al final decidimos hacer este pequeño ensayo sobre, sobre el fracaso, ¿no? Básicamente la idea con la que hemos trabajado es que el fracaso está presente en todas, las, en todas las vidas, en todas las actividades que hacemos y bueno pues hemos intentado ver cómo ha sido pensado desde diferentes puntos de vista. De eso va el libro. Ah, Segunda pregunta. <risa> ¿Alguien tiene algo que preguntar? Yo creo que no era <risa> yo, pero bueno... En alto, eh, se la voy a preguntar a Ana que me ha parecido la, la menos de parafernalia. A Para, ver, ¿es eso de que el fracaso es inevitable y el sufrimiento lo elegimos casi? Eh, bueno, que. Sh, sh, sh, que, hasta que no he terminado. Entre la presentación medio en inglés y MIMO y este teatro que os habéis traído, esto es un libro, lo digo por no leerle, ¿eh? de, de autoayuda, de psicología barata, pues viendo a los tres que estamos en la mesa, o incluido Jesús 4, estamos como para dar consejos. O sea, que no, de autoayuda no tiene, yo creo que nada. Eh, de hecho, si podemos destruir eh, la autoayuda, prácticamente lo haríamos, encantados. Eh, eh, lo que es el título del fracaso es inevitable el sufrimiento opcional surge un poco por la frase de, de Siddhartha o de Buda cuando habla un poco pues eso, de, de que el dolor es eh, inevitable y el sufrimiento es opcional y también un poco con esa perspectiva de eh, bueno, un filósofo llamado Epicteto que hablaba de eh, bueno, que el hombre, o sea, las cosas eh, no son en sí mismas lo que al hombre eh, le adolece o le... Atormenta, sino la percepción que tiene de ellas. ¿no? Y con el fracaso pasa un poco eso, que no es el fracaso en sí lo que parece que incomoda a la sociedad, sino la idea de fracaso que se ha construido con ese discurso muy eh, capitalista, muy bueno, eh, competitivo, ¿no? que es en el que nos movemos la mayoría de, de nosotros. pero no te lo leas de todas formas. Bueno, pero lo compras, eso sí. Eso sí, eso, sí. eso vale. Sí, sí. ¿Otra pregunta? ¿Espontánea? Sí. Javi. Al final, el... Alto, Javi. Hay algunas cartas sobre, sobre el suicidio y al final, ¿el suicidio qué es? es? ¿Es el éxito de un fracaso o el fracaso de un éxito? Bueno, esta me la voy a pedir yo porque... Sí, más que nada porque como he hablado del capítulo en el que están incluidas las cartas, que en el índice podéis ver que es precisamente el del fracaso es inevitable, ahí aparecen unas cartas. Eh, esta estructura la pensamos, pues sí, un poco como el, el cierre de suicida de, del fracaso, ¿no? De, nuestro, en este caso. Eh, o más bien, eh, más que como notas suicidas, era un poco como mensajes en una botella. Eran cuatro cartas a cuatro personajes diferentes eh, y no sabíamos al escribir las cartas no sabíamos muy bien quiénes eran esos destinatarios, aunque sí que luego los concretamos en personajes un poco desdibujados, ¿no? Una, una eh, navegante en zozobra, un, una trapecista, eh, pero no, no eran personas muy concretas. Eh, lo único que sabíamos era el remitente, que éramos nosotros, y esa idea de mensaje en una botella que pudiera llegar a, a cualquiera, en este caso a cualquier lector o lectora que se animase a no leerlo o a, o a leerlo incluso. Una más. Pero vuestra misión es que nos convenzáis de que tenemos que comprar el libro, nos a todos, que tenemos que comprar el libro y que tenemos que y todavía esa misión no está cumplida. Y nos cuesta un poco algunos, eh, por ejemplo, tercer capítulo, Camino del Fracaso. Y empieza con un subtítulo que no sabemos si es grupo terrorista o esa poética que nos habéis dicho de la belleza, de la derrota y tal. Y que luego las etapas del camino también se las traen, que vamos a un museo, a un bar, a una lavandería, a un tren, en fin, en cuales... Bueno, el, el, el, el capítulo este, del camino del fracaso, eh, no trata de ser una especie de viacrucis eh, masoquista, ¿no? sino que es eh, buscar una manera de recorrer eh, conceptualmente eh, varios temas que ahora digo, para evitar la posición de esa de, de, de arrogancia, de soberbia, de una cierta impostura y de una cierta seguridad. ¿no? Sino que pretendíamos que fuera un camino por el cual uno, uno va tratando de aceptar que las dos cosas que más nos van a definir a los seres humanos son la duda y la, y la fragilidad. ¿no? Y nos parecía que aquí en esta parte del, del, del libro es cuando podíamos escribir con, con más detalle Cómo estamos hablando del fracaso como una manera interesante de estar, de estar en el mundo no como víctimas, no, como, no, como, no de una forma religiosa, eh, no de una forma esperanzada, eh, ni tampoco conformista más en lo, que, en lo que decía Machado, por muy trillado que sea la, la, la referencia ¿no? de que el caminante hace el camino solo mientras lo, lo anda ¿no? entonces hemos eh, hecho un sendero que tiene los pasos que veis ahí en el, en el índice y nos preguntábamos, ¿por dónde empezamos? Y, y, y, y al final decidimos utilizar lugares comunes, lugares sencillos, no lugares grandiosos. Como veis, hay, hay, un, un, un, hay un museo, hay un faro, hay una lavandería, hay un, hay un, hay un tren, hay un cine y hay unas ruinas. ¿no? Y en cada una de ellas creíamos que había un elemento eh, importante que está, ahí, que está ahí puesto también, ¿no? el, de, el, de, de el fracaso como una invención personal de vida o como, o como o no esperar nada o viajar sin ir a ninguna parte y, y también in, eh, instalarse tanto en un fracaso eh, colectivo, no solo personal. Eso es un poco la... la la idea de estos, de, estos, eh, de estos fracasos. Están escritos desde la perspectiva eh, del yo, es decir, son reflexiones personales de un yo eh, que nos va contando sus experiencias en esos diversos eh, sitios. ¿no? Y bueno, al final, como eh, es un, una especie de caleidoscopio de joys de, de experiencias, de sensaciones, de sentimientos, de, de pasiones, de dudas y de tormentos. ¿no? Esa es un poco esta, esta parte central de, del libro. y por poner un ejemplo, que no está puesto en estos, en estos eh, senderos, eh, la, de, la, de la belleza y la importancia del fracaso, quizá el ejemplo más grande sea, eh, sea el de Job, el santo Job. Fijaros, eh, Job era un hombre que eh, vivía maravillosamente bien, era bueno, bondadoso, todo le, iba, todo le iba fantástico. Y sin embargo, sin razón ninguna, eh, es decir, todo le empieza a ir mal los hijos se enferman la mujer le, le, le abandona los amigos también eh, la casa entra en ruinas todo le pasa eh, mal sin él haber sido responsable de nada eh, ¿cuáles eran las opciones que tenía Job? desesperarse eh, blasfemar eh, pero no, no hace ninguna cosa de estas lo que hace es al final una eh, reconversión y una aceptación tan poderosa del fracaso que en los últimos fragmentos de ese libro llega a tutear a Dios. Sí, ya se siente tan grande y tan poderoso como él una vez que ya ha fracasado del todo, sin responsabilidad ninguna y ya no tiene nada que perder. Es cuando adquiere, Job, la categoría divina. De eso va el, el, el capítulo este del sendero luminoso, que nos gustaba mucho la idea de, de jugar con el grupo terrorista. Y nos queda un segundito que todavía creo que hay alguien que quiere preguntar. Espontáneamente. Sí, son de los espontáneos. Todos espontáneos, sí. sí. Bueno, pues nada, felicitaros, eh, deciros que seguramente sea el libro que toda persona se como yo hubiese gustado escribir. Y preguntaros eh, realmente si el fracaso se puede considerar una tentación. ¿Qué queréis decir con esto. Bueno, pues la verdad es que ese título está cogido literalmente de, del escritor peruano de Ribeiro, que escribió bajo ese título, La tentación del fracaso, sus diarios íntimos, y nos gustó mucho el título, pero bueno, aparte de que nos gustara, nos parece un título muy bello, eh, nos parecía que el título describía muy bien la idea central del libro, que como tratábamos de, de expresar hoy en, en la presentación, es que el fracaso es consustancial al ser humano, a todas las actividades que emprendemos y, y a toda forma de vida. ¿no? Es una tentación, eh, decimos, porque está siempre presente y nos está haciendo siempre como un guiño una llamada a hacer las cosas de otra manera, a eh, querer no ir por los senderos que están eh, prefijados o cifrados, a dejarse un poco sorprender por lo nuevo, por lo que está por venir y a experimentar. En definitiva, el fracaso, a modo como lo proponía Beckett, como una situación existencial, supone para nosotros abrir una grieta nuevas posibilidades, nuevas formas de estar, eh, buscar eh, la libertad. Sobre todo en tiempos eh, que llamamos ahora de biocapitalismo, donde está muy presente esa otra forma de ver al ser humano desde la psicología positiva, las emociones, la inteligencia emocional, el coaching... Nosotros justamente entendemos este libro casi como una herramienta de resistencia política, porque creemos que el ser humano es mucho más que eso y justamente el capitalismo lo que está intentando hacer ahora con esos discursos hegemónicos es que todo lo que está a nuestro alrededor, lo material, sea una mercancía, pero ya también lo inmaterial. Por eso esta idea de gobiérnate a ti mismo ¿no? para ser mejor trabajador siempre y entonces ahora hay que gestionar bien nuestras emociones, tener un entrenador personal para el éxito, etc. Nosotros justamente hemos intentado bueno, pues explorar otra parte de, de los seres humanos que está presente y que, y que no queremos cosificar. Justamente queremos hacer como una llamada ¿no? a, un, a otra forma de ser y, y de estar en el mundo. Después de lo de Adelina, difícil. Eh... Bueno, un aplauso, ¿no? Sí. sí, Vamos a ver, nos hemos... Sí, sí. Vamos a ver, nos hemos... sois un público muy duro ¿eh? sí, sí. Nos, nos hemos pasado ampliamente del tiempo que, que pensábamos entonces eh, y como estábamos encantados con las preguntas que habéis hecho y eh, tan originales y espontáneas entonces no queremos romper esta estética tan hermosa y el rato que nos va a quedar ahora pues eh, si tenemos más si tienen más preguntas o más comentarios, estamos a su disposición ahora este rato todavía hasta que la vorágine nos eche de, de, de aquí. Eh, eh, les agradecemos mucho que se hayan sometido a este a este acto un poco largo de, de autopropaganda que supone una presentación de libros y, y nada, quedamos a su disposición, pues si quieren alguna cosa comentar ahora, en el rato que vamos a estar por aquí, si quieren eh, eh, comprarles, se le podemos eh, firmar y hacerles dibujitos y todo. y Un placer eh, su presencia, un placer y un agradecimiento a estar aquí en la vorágine y, a, y al esfuerzo de... de... Y atrevimiento de, de Jesús para habernos hecho esto sí, porque y a todos. Sí. no te habíamos ni siquiera agradecido que hayas venido. ¿no? Ya, es verdad. Ah, y, ya, y hablando... Este círculo de fracasos... Ya, es verdad, no te habíamos mucho gracias. Y, última, y una última cosa, que eh, no, no, no hemos dicho quiénes son los autores. Tampoco. Es verdad, que vaya presentación del libro. Permítanme en un minuto antes de acabar que les presente a las autoras. Es decir... Eh, eh, Ana, Ana, eh, Ana Rioponcela, la verán ahí, entonces eh, Ana tiene sus su, su, uh, currículum y biografías en la contraportada, eh, Ana ha, ha estudiado, su estudio de grado aquí, de, de, de posgrado, en la Universidad de Cantabria, y actualmente está realizando la, la tesis doctoral. Eh, ¿Fue auxiliar de conversación? nada menos que en Chesterfield, Inglaterra aún la recuerdan y a ella cuando la pedíamos eh, casi bajo tortura que escribiera algo para, para el currículum para esto, nos dijo que le preocupaba la forma en que se construyen y desarrollan la cito, los vínculos sociales y está especialmente interesada en conocer las posibilidades revolucionarias del feminismo fuera de las instituciones esta es Ana Adelina, quizá ya la conozcan también, de otros libros insólitos, seguro que sí. Eh, iba a leer, es psiquiatra, no es la parte de abajo. No, no, no, no Adelina es no psiquiatra. es psiquiatra todavía. Eh, no, Nació en Teruel. Eh, eso Eso, fíjense ya lo que eso supone, ¿no? Por representantes en el Congreso y todo, ¿no? Sí. Y además en el seno de una familia eh, minera, no podía ser menos. Y, y, y realizó los estudios de doctorado en, en Oviedo. En la actualidad, eh, Adelina es profesora titular de la Facultad de Educación eh, de aquí, de la Universidad de Cantabria. Ha escrito muchas cosas de orden eh, profesional eh, y. Eh, en el campo de la didáctica y estas cosas así, y la educación y todo esto. Y luego, dentro de, del desvelo, eh, ha publicado en esta colección de insólitos ya varios libros que también están por ahí, como son eh, Joque Noches, y el cine de los femios Friperci sí, y el Salón de los Rechazados sobre Arte. Eh, y uno sobre, sobre pensamiento crítico, que fue el lugar donde nos conocimos. Esa es la segunda autora y el tercer autor, el comparsa, el psiquiatra, eh, es, es, es psiquiatra. Sí, es, sí, es psiquiatra ¿verdad? y a mí ya me conocen, pues soy psiquiatra y, y no, no hay mucho más que decir porque algunas cosas, una vez dicho eso, parecerán obvias. Y les, eh, eh, de nuevo despedimos aquí y les agradecemos. Eh, Espera, ahora se la contestamos, ¿verdad? sí. ¿Eh? Ahora díganos, díganos. Bueno, lo si primero que no ha dicho, ¿qué carreras tienen estas señoras? La, la carrera. Son psicólogas. Una de ellas, médico, no sé qué. La carrera que tienen. Se lo explicaré... Se lo explicaré no, no el lado pero... que tienen. La carrera. Se lo explicamos, para bueno. no ser los y, detalles. Una cosa. Bueno, he visto que, que ustedes han hecho muy bien el teatro. Parecía como que era el grupo de, de, de actores de la nacionalidad de España. ¿Verdad? Me parece ah, muy ah, bien. No. Y, pero una, una pregunta. El sí. fracaso, yo por ejemplo me encuentro... Políticamente, como votante fracasado. Eso es un fracaso. Contestemos antes de despedir el acto. ¿Eh? ¿Contestas? Sí, para mí no. Ah, pues para mí sí, y reincidentes. En España somos fracasados reincidentes en el tema de votar, yo creo. Este año, por lo menos, no sé. Pues eh, con esta eh, enorme división de, opinión, de opiniones eh, sí, y, y no, eh, explicaciones, y explicaciones eh, repito eh, nuestro agradecimiento y, y muchas gracias. Eh. gracias.